bueno, seguimos acá al, al sur de la Lucila. Otro vale, va mejorando el tamaño, eh. eso sí, eh, va mejorando el tamaño, pero podría sacar una corridita, pero parece eh, que no está. Chau, chao. Gente del pescador, lo que viene a buscar.